Bueno, señores, vamos a continuar con el desarrollo de esta controversia de hoy sábado, 29 de junio, sexto mes del año, Sisto Gavín. Sí, es. Ya el, el año mitad, mitad. ¿Quién lo diría? Ya estamos mitad de año. Ahí viene ya las patronales de Santa Ana, ahí viene la restauración de la República, y ahí estamos en Navidad otra vez. Bueno, señores, miren, el tema que yo he traído, porque... <coughs> Hace unos cuantos días la profesora Mukien Zambén, Historiadora, una mujer con muchos dominios de diferentes temas Una academicista de verdad, una intelectual de fuste Escribe en dos o tres medios y escribe bien En alguna cosa de la carta que ella le envió a la ADP de primera instancia, yo estuve de acuerdo en alguna cosa. Ahora, tal como le señala la profesora hoy, Ibelice Prade Pérez, el Estado es el responsable de la educación. No es verdad que la ADP es la que determina y es la rectora del sistema educativo. Que hay donde, para mí, desde un principio... Cuando de leí la carta Y otros críticos, y de otros de críticos que fallan. Se, eh, han fallado. Porque hay aspectos críticos. Hay aspectos críticos, claro. claro sí. Pero Como en todas el las instituciones. Responsable, príncipe, es el Estado. Claro. Es el Estado que traza la política educativa de un país. El sindicato simplemente está para eh, eh, luchar por una serie de mejorías que son propias de su sector. Así es. Pero que la cosa marche bien o mal no es responsabilidad nunca de un sindicato. Aunque uno pueda criticar método del sindicato, eso sí. de cualquiera, método. Eso sí. Pero el sindicato no, no es verdad que los profesores van a ser los responsables. En primer lugar, hasta ni, ni siquiera de ellos mismos son, porque que haya profesores capacitados no es También responsabilidad en el Estado. del Estado. El artículo 63 de la Constitución de la República establece eso de manera explícita. El Estado es el garante de la educación de calidad, gratuita y laica para el pueblo dominicano. Dame no, no. decirte, cito yo me confundí porque yo tenía entendido que Mukien San Ben tenía una, un pensamiento progresista. Ella es una historiadora importante, como tú decías, es una profesora, sin embargo su pensamiento no está al lado de lo bueno, más avanzado. Bueno, no solamente en este tema. Bueno, me, me, me no, quedé es sorprendido. Sistémico, cómo el pensamiento Ibe, de Belice. Su pensamiento es... Se, se ve mucho más progresista que ella. Sí, Belice fue... Eh, la primera la secretaria primera general de la, de la, de, de la DP sí. es una histórica docente no, no, en el país gremio. y además ha, eh, ha abrazado, en términos de ideas, como tú señalas, tiene, ha abrazado ide abraza ideas de, ma de, de mayor avance, ideas más avanzadas que quien Muquien es, ella a veces hace algunos planteamientos sí, críticos sí, importantes, sí, sí. pero es sistémica. Es sistémica Entonces, sí, al, no, sí. pues, al ser sistémica me entiendes, de esos intelectuales orgánicos como le llamamos, el, orgánico, sí. Sí, sí, sí, que, orgánicos sí orgánicos sí. que no van más allá, por ejemplo tú en, el, en la parte de la historia tú mencionas Roberto Casá sí. no es orgánico, no Roberto Casá siempre ha ido más allá en la lectura sí, histórica sí, del sí, país, sí. no no y, pero si tú buscas por ejemplo a Japón algún... o busca por ejemplo ah, no, ese ya o tiene... busca a Euclides Gutiérrez Félix sí, sí. o busca a otros historiadores y te vas a encontrar con que son orgánicos, o sea que procuran mantener el status quo desde el punto de vista, aunque te hagan críticas, pero no van más allá de transgredir esos, esos aspectos fundamentales. Y entonces... Del entonces, eh, ¿qué, dice? ¿qué decíamos quién sabe bien en la carta? Porque esa yo no la leí. No, qué raro que tú no... No, es bueno que tú la leas. La voy a leer, claro, buscar, no la voy a buscar ahorita. En Areíto, ella ah, humo, muy bien en Areíto de, de La voy a buscar pasado. ahorita. Sí, búscala, que es importante. Eh. Porque ella ahí, claramente uno se da cuenta... Eh, eh, uno entiende el interés de ella, de que el sistema educativo y los profesores puedan eh, ganar la mayor parte del tiempo y aprovechar el tiempo, pero un sistema educativo que ha sido eh, evaluado eh, negativamente en varios aspectos es responsable, es el Estado. Claro, sí. y, y, y como le dice Ibelice a ella, tú y yo que. Marchamos juntos por el 4%. Uh -huh. Ese 4% lo que ha hecho es construir, aulas. construir Le dice aulas. En una parte importante. En una parte importante. Y lo otro, despilfarrarlo. Despilfarrarlo. Entonces, ¿no? y, y, y donde ella dice, Ibelice, que el personal seleccionado es por razones políticas. O sea, que no es verdad que esos concursos eh, donde participan distintos profesionales para optar por, por ser docentes, el gobierno lo ha manejado de manera transparente. No, y que si no fuera por la ADP, que, que está ejerce, vigilante, exacto, sí, un papel sí, de, vigilancia, sí, de vigilancia, fuera sí. peor los concursos, sí, hey, hey, porque hey, hey, al principio fueron peores. Al principio porque fueron mira lo que peores. pasa, tú decías algo muy importante ahorita, y es un desfase de Mukien Samben y de otros que critican a la ADP, el desfase de ellos está en... No comprender cuál es el rol de un sindicato Exactamente. y cuál es el rol del Estado. ¿Quién es el que está llamado Exacto. a garantizar que haya maestros de calidad, sí, sí, sistema sí, educativo sí, de calidad, sí, eh, educación sí, gratuita, sí, educación sí, laica, eh, los planes de formación Porque entonces permanente. quieren echarle la cuava pues, al sindicato correcto, y el culpa es culpa al Estado, así, que qué bueno es Es más así. fácil así, sí, echarle claro. la culpa al sindicato. ¿Qué se le ha cuestionado al sindicato? Y nosotros mismos hemos hecho, hemos hecho lectura crítica también a lo que tú señalabas ahorita. Han habido eh, momentos en que se ha criticado el método. El método. Pero sí. el sindicato ha entendido que los métodos lo aconsejan las circunstancias. Por ejemplo, la ADP no solo se ha limitado, que también es el otro de fase de la gente que se une a ese discurso en contra de, del ADP, que es la ADP ha hecho importantes aportes a este país, a la lucha por la democracia, en los 12 años de Balaguer. Aquí hubo profesores sí, que murieron es, en es, esas es, luchas, es que fueron asesinados. Es verdad. Pero la ADP también, ese desayuno escolar que le dan a los estudiantes, esa fue una bandera una, de la una ADP. Una conquista, sí. El 4% fue una bandera del ADP, sí, de la ADP, eh, la ADP, verdad. junto con otras instituciones. La tan descendida fue una demanda de la ADP, y ahora la ADP está diciendo... Que no es, ha estado denunciando que del papel como está concebida, la tan detenida y cómo se demandó en los hechos, como tú señalabas, dista mucho de eso. Entonces, eh, es importante que Ibelice Pras de Pérez le haya, no, haya sido con, quien con le argumento, haya respondido, oye, con porque oportunos. Ibelice tiene la autoridad para tiene hacerlo. La autoridad, sí, sí. Fue ministra de Educación, fue la primera secretaria general de la DP es una maestra de larga data, entonces el asunto es que, y ahí es donde mucha gente se confunde, y, entie, y, y, y le entra siempre a la ADP y dice que la ADP, y, y porque desde arriba, los sectores del poder, el gobierno, desde el Ministerio de Educación, desde el sector privado, se promueve que el responsable de la crisis educativa es el maestro, y miren, eso es un desfase y es un asunto acientífico incluso. No, y oye, y es un o, o, error oye, oye, de, de conocimiento oye, de y de formación. Que, que en ningún país o, del mundo, oye, si tú lo buscas, se establece que el maestro o el estudiante no, es el responsable. Jamás, jamás. Ni es el estudiante, ni es el maestro, no, oye, ni es el padre. Oye, ¿dónde también es el Estado? Se le fue la mano a Muquien Ben en el análisis respecto a la ADP. Ella resalta y ahí caen e, e, e, indirectamente o de manera directa. En una defensa del gobierno y de los gobiernos del PLD, porque ella resalta que nunca el maestro había ganado tanto dinero. Y, y yo le voy a decir a ella: cuando tú haces la comparación de lo que gana un maestro de este país, como, por ejemplo, con un maestro de Costa Rica, los maestros de aquí están muy atrás. Oh, pero ven acá. En términos pero... de salario y en términos de una serie de, de conquistas que permita que el maestro esté concentrado y se pueda capacitar como se debe para ser un real docente, en esos países un maestro te gana mínimo mil dólares por tanda, y mil quinientos. Claro, pero Omar, eh, en la, el ¿por dónde dice el, el Banco Central ahora mismo que anda la canasta familiar? No, sobre ¿Por 35 mil pesos. pesos. Y un maestro entra al sistema ahora mismo, de los que van al concurso ahora, un concurso que hay, entra... Y va a entrar con 35 mil pesos de salario. Los que van nuevo ahora. Sí. O sea, un maestro entra con eso, con 35, con lo que establece la canasta. La familia. canata familiar. Pero puede considerarse eso en este país suficiente no, no, a partir de la siguiente no. realidad. Es un sueldo de miseria para un maestro que es? usted quiera establecer y una educación de calidad y el y y competitivo Y el maestro que tiene más de 20 años en servicio y que tiene todos los incentivos aplicados y que tiene maestría pagándola él regularmente porque el estado ¿Cuánto está le facilita la beca que anda, tiene maestría y sí, anda incentivos. por encima de los 45 mil pesos oye que tampoco es cuatro pero oye que es lo que pasa el 80 por los maestros del país no tiene vivienda propia pero oye entonces, porque no hay una política de vivienda oye el 80 no, no, no tiene no hay vivienda propia de vivienda. pero además no tiene que comprar la computadora no tiene que, que comprar el agua potable. Pero no eso. sí. No existo. tiene que comprar los libros. No tiene que pagar su maestría. Los maestros en este país tienen que pagar su propia formación. No eso, insisto. Que ahora, tran excepciones. transparencia internacional. Porque la mayoría de las la manejan. Transparencia internacional y participación ciudadana acaban de tirar un informe. Donde Danilo Medina encontró la nómina del Estado, lo que cobran en el Estado cuando él llega a la presidencia, en 136 mil personas que cobran en el Estado, trabajen o no trabajen, sí. y ya la nómina está en 650 mil, y el 80% de eso, ganan menos de 15 mil pesos, pero agárrate ahora, y hay unas clases que te gana de 100 y 150 mil pesos sin hacer nada. Pero los jubilados y, cobrar, y pensionados. Esto o sea maestro, tú no le pones... Los jubilados y pensionados, que ahorita te puso un amigo, ah, sí, ahí, un ahí, mensaje haciendo sí. una pregunta. De los que cobran no por Hacienda y por Inavima, que cobran 15 mil pesitos, todavía no le han pagado este mes. Tú ves, entonces, después de haber dado 40 y 35 años a la educación en este país... Entonces, no es solamente el componente del salario que hay que ver. No, es, no, no, es el poder adquisitivo. Pero ese, ese, es, una parte. es el poder adquisitivo de la gente. Porque, ¿qué hay que hacer? Si, el, si no hay una política de vivienda del Estado y el 80% de los maestros no tienen vivienda propia, no tiene que pagar alquiler. Pero el maestro tiene que procurar estar informado, procurar estar informado. Informado. Entonces, ¿qué implica eso? tener el cable ¿qué implica eso? tener la computadora ¿qué implica eso? tener el internet ¿qué, qué implica la, la, el 90% más del 90% de este país del magisterio que ha hecho maestría o que ha hecho doctorado lo ha costeado él mismo salvo raras excepciones porque han habido becas que se han colado que es lo que podemos establecer para los maestros y las maestras entonces pero además Además, porque hay que desmontar ese concepto de que el salario del maestro de este país es un salario de lujo, pero no no es un salario de lujo, no es un salario, como no lo es el salario del que trabaja en el ayuntamiento, como no lo es el salario, del, es, medico, es. El salario del médico que trabaja en salud pública, como no lo es el salario del, del, del salario mínimo del trabajador que gana el salario mínimo del obrero, que eh, gana 9 mil pesos, que gana 12 mil pesos que gana 15 mil pesos entonces quieren comparar eso esa injusticia que comete el estado con el que gana 12 mil o 9 mil pesos lo comparan con el salario de 40 mil pesos de un maestro pero no lo comparan con el millón de pesos del banco de reservas o, o, o, o, ¿eh? o de los ministros que ganan 300 o de los privilegios que tienen y los, y, y, y, y, los, y los salarios que tienen los legisladores o sea los salarios de lujo de este país no lo tienen los maestros, lo tienen otros Así lo tienen los grandes funcionarios Eso es verdad No hay lo muchísimos, muchísimos embajadores Que han escrito a la casillería sí, asesores. Que aquí asesores Ganando 300 mil pesos Y 400 mil pesos Y, y que Diplomáticos Que están designados en un país Viven aquí, cobran en dólares aquí así es ¿Tú sabes lo que es? Así es. Y tú pregunta, ¿qué es lo que hacen? Y embajadores que los nombran Van a esos países, no hacen nada y van con una comitiva de 40, de 50, de 60 gente. Entonces, esa es, es lamentable, muy lamentable. Yo digo lamentable porque eh, gente como Mukien San que es gente que no se puede negar que tienen luces, ¿verdad? Porque son intelectuales. Pero ¿a quién le sirve esa luz? ¿A quién le sirve esa formación? ¿A quién le sirve ese conocimiento? le sirve a lo peor desde el punto de vista de los intereses porque sumarse a esa campaña con esos desfases que señalaba Omar con esos desfases es sencillamente sumarse, repito, a la campaña de los sectores enemigos de la educación, enemigos de la educación pública, enemigos del ADP de que de manera irracional y desconsiderada quieren culpar al ADP de que esta es la responsable del tipo de educación que necesita el pueblo dominicano y que hay que lograr no, es el Estado es que que el de, gobierno, y que hay que decir, son cito, las autoridades y que hay que decir cito, que una de las grandes promesas desde que se fundó el PLD por ser Juan Bosch, un hombre que apreciaba mucho la educación del pueblo Juan Bos cuando llegó aquí que este pueblo acababa de salir de una tiranía de 31 años, un pueblo que estaba en las tinieblas, un pueblo eh, eh, analfabeta en más de un 60%, lleno de ignorancia, y que Juan Bosch comenzó a dar aquellas famosas charlas por el programa Tribuna Democrática, utilizando un lenguaje que el pueblo no... Mucha, era llano y sencillo, pero utilizando un lenguaje que la mayoría de la gente no conocía cuando Juan Bosch hablaba para referirse a los ricos de Tutumpote, para referirse a los pobres, los hijos de Machepa. Ese Juan Bosch, desde la fundación tanto del PRD como del PLD, siempre dentro de sus objetivos estaba que el país se diera una educación de calidad y que se invirtiera lo suficiente en educación y resulta que es verdad que por la presión de la sociedad se logró que se aprobara el 4% que no fue una dádiva de Danilo que eso fue un compromiso que hicieron todos los candidatos en el 2012 que cualquiera de ellos que ganara estaba en la obligación de aplicar eso sin embargo aquí no ha habido mejoría ni en el sistema educativo inicial y básico ni en el sistema educativo universitario estamos en los últimos países en términos educativos que usted busca todas las evaluaciones que se hacen <coughs> señor usted sabe lo que es que los últimos informes de educación establecen que los niños del tercer curso no saben leer ni escribir. Y los de sexto curso no comprenden lo que leen, insisto. Pero tú sabías entonces que ese primer ciclo que tú señalas, del primer, de primer grado a tercero, el Ministerio de Educación, precisamente dentro esas políticas, impuso hace años la llamada promoción automática. Ah, sí. O sea, el maestro ah, sí, tiene sí, que sí. pasarlo a, al que... de manera. Oye, pero es cosa. O sea, la evaluación no importa para lo que tiene que ver con que el docente ejerza su papel de censor en esa parte. Bueno, Cito, ya hemos concluido esta fase de, este, sí, vamos a la de pausa. este tema, vámonos a la pausa para que tú vengas con el tema. ¿Cuál es el tema que tú tienes y hoy? Y regresamos. No es precisamente el día del maestro, pero vamos a, a combinar con otros temas que también son de interés.